¿Cómo ves el tema político? Porque las organizaciones políticas en el país, eh, en todos lados, hay, este, digamos, eh, pérdida de, de reconocimiento de las personas por eh, los partidos políticos, eh, digamos, han perdido por las malas actuaciones y el tema de la corrupción que se ha generalizado en todo el país. ¿Qué mirada tienes tú? Muy, muy simple. Yo soy profesor de instituciones políticas comparadas donde se trabajan sistemas electorales, sistemas de partidos políticos y sistemas de gobierno. El Perú. Eh, se atomizó en su sistema político cuando teníamos la crisis económica, política y social en el año 80 hasta el 93. Una crisis de inflación, hiperinflación, terrorismo, crisis social. Para hacer reformas estructurales se buscó centralizar el poder y en esa centralización del poder se hizo de dos cámaras, se pasaron a una cámara. Antes teníamos 160 empresas públicas, donde los que ganaban como partido político el gobierno los ocupaban, con lo cual generaban beneficio para personal, al político, a la carrera política, pero también una suerte de diezmo que le dan al partido y el partido está soliviantado y sustentado económicamente. Pero al atomizarse y venderse la privatización de esas empresas públicas, ya no hay dónde colocar políticos, entonces la carrera política se ha visto atenuada. Más aún, los partidos políticos sufrieron un proceso de autocracia por el gobierno de Futuro y por lo bueno y lo malo que tuvo este, pero eh, lo cierto es que no se ha fomentado a la institucionalidad de los partidos políticos, aún así eh, es importante para conciliar los intereses económicos y sociales en cualquier lugar, entender que lo que media y ayuda a mediar bien es tener una institucionalidad política buena, así como buenas instituciones económicas, es decir, reglas de juego que permitan el acceso también a las comunidades y que no sean sometidas por factores. Cabe destacarse que en un proceso democrático cuando se crean políticas públicas hay rendición de cuentas y eso ayuda a ver y controlar los intereses privados en beneficio del interés público colectivo. No obstante, no puede haber tampoco una tiranía de una minoría de una región contra una mayoría nacional que dice que se explote. O se tiene que respetar también el derecho de la mayoría, pero tampoco puede haber una tiranía de una mayoría hacia una minoría. Entonces, las tiranías pueden ser para ambos lados. Lo cierto es que tienen que haber mecanismos, reglas de juego, institucionalidad que garantice que lo que se decide fue con la aprobación de los argumentos técnicos y las minorías y mayorías, para beneficio de todos. En el caso de las zonas preservadas, aquí en la región de San Martín, se tiene escalera escalera, Ahí hay yacimientos petroleros, pero como esta es una zona reservada y eh, se ha dado en concesión de uso a las comunidades circ circundantes de esta zona, pero hay la intención de, eh, eh, de entregarla de las privadas. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes sobre el tema? Eh, efectivamente, el tema de Perú es que Perú es una matriz pluricultural, multilingüística, milenaria y a veces uno pre pretende beneficiar a unos y a otros y siempre nunca vas a beneficiar a todos perfectamente. Alguien va a sentirse afectado y todo. La cosa es encontrar un punto de equilibrio para beneficio de mayor gente. ¿no? Entonces, creo que la zonificación ecológica económica permite un ordenamiento y respeto de ciudadanía que a veces excluía a las comunidades del proceso. Sin embargo, creo que con la tecnología pueden evitar explotación de recursos hidrocarburíferos, también con reforestación y respeto a las comunidades. El tema es que el beneficio no solamente sea para unas, unas partes, sino que sea la mayor redistribución de la riqueza para generar... Equitativamente. Y equitativamente. Una equidad de del derecho de participación. Que sobre el tema de la reforestación y, y el tema de cuidado de la de de escalera, es importante también que haya un apoyo no solamente para la parte de sino también para la parte forestal y también algunas aspectos no maderables que se pueden rescatar del bosque como son productos no maderables como puede ser la castaña o inclusive el aprovechamiento para ecoturismo o solamente visitas y todo lo demás. O sea, el bosque es muy generoso. ¿Cuál sería el mensaje final para las autoridades de la región San Martín, el gobierno regional, los gobiernos provinciales, digitales y el tema comunal? También que es importante que se articule un trabajo para poder lograr un desarrollo integral y que todos al final sean beneficiados. Hay que crear institucionalidad. La institucionalidad es una regla de juego por el cual pueden cohabitar lo económico, lo social y lo político. A veces podemos beneficiar mucho lo económico con un buen criterio o con un mal criterio de corrupción. En el buen criterio para aprovechamiento de inversión en otros sectores, a veces al no tener la debida institucionalidad la gente lo rechaza porque no ha sido conversado, ni acordado, ni legitimado, ni consensuado con todos. Por eso es importante también dar el respaldo institucional. En mi experiencia personal, yo noto que San Martín es una de las mejores instituciones y regiones que pueden mejorar todavía más, pero es de las mejores de toda la selva peruana gracias al gobierno continuo, el gobierno regional que tuvo a cargo el señor Villanueva, si no equivoco y he hecho un análisis comparativo de otras regiones en la selva y San Martín está muy bien, por eso es más ordenada, ¿de acuerdo? Ahora lo que hay que hacer es, ya no son los problemas del 2008 ni los del 2012, los problemas son las coyunturas actuales y seguir evolucionando y desarrollándose, porque San Martín se ha desarrollado y lo ha hecho muy bien. Es un caso de éxito para el Perú. Lo importante ahora es llegar a otro nivel de desarrollo. En términos coloquiales es, ya clasificamos al mundial, ahora hacer un buen papel en el mundial. Igual en el mundial del desarrollo.